Soy tu tío feo. No me confundes. Mi amor, ¿qué tú tienes que tú estás triste, mi amor? ¿Qué tú tienes? Mi amor, yo tengo problemas en la oficina. ¿Cómo? Problema. La ley de la boda dice tu problema es mi problema, nosotros tenemos problemas. Y entonces, la secretada está embalazada de nosotros. Yo tengo problemas, tú tienes problemas, él tiene problemas, ella está con problemas, vecino problemas, vecina, problema, amigo, problema, amiga, problema.